Comunicado oficial de noticias Video 1 sobre los acuerdos arribados entre la Cámara de Televisoras del Paraguay y las cableras Tigo Star, Claro TV y Personal TV Tuves HD. El conflicto comenzó en mayo por el pedido de Catelpar de hacer cobrar a las cableras por la utilización de sus señales gratuitas. La guerra de los monitores entre las señales agremiadas de televisoras abiertas de nuestro país y los cable operadores se había intensificado entre el 10 y el 23 de septiembre, cuya chispa se encendió cuando Catelpar pidió a Personal TV y a Claro TV que dejaran de emitir sus señales. Se manejó diferentes alternativas en nuestro caso, en caso de que Tigo Star Paraguay desincorporara las siete señales de su grilla, la operación antena, renunciar al cable o estar en cautela preferimos esta última opción. Ayer miércoles 23 de septiembre de 2015 las susodichas cableras llegaron a un acuerdo económico de millones de dólares americanos destinados a pagar los derechos autorales contemplados en la ley 1328 del 27 de agosto de 1998. Dicho acuerdo beneficia a los clientes de las tres cableras. David Alejandro Magillalba Director, fundador de Noticias Ciudadit 1, Asunción, 24 de septiembre de 2015.